Buongiorno cari amigo! Da Pablo el giorno de hoy. ¿Qué cosa faccio? Faccio un workout funcional. Voy a fare cinco ejercicios que te ayudan a elaborar todo tu cuerpo. Bicipiti, tricipiti, espalda, glúteo, abdomen, medio. Todo el cuerpo. Guarda, he portado una amiga. Guarda, esta ruota que pesa, no sé cuánto pesa, pero es pesante, es pesante. <ríe> si tú a casa doy la ruota, Prendete la confesión de, de agua de 2 litros, 1 litro o aunque el divano, lo puedes postar ah, ah. No, no eh, es que eso, esa parte mal Mira, comando Para iniciar, vamos a iniciar con un poquito de movilidad articular ta ta Me un poquito Son un campo esportivo Ya he hecho un giro la, a la pista adesso yo yo ha quedado un poquito eh, caldo, caliente, voy a hacer este, este workout mira comando como van los vídeos, van a o no van a me podéis escribir, Pablo, velo los videos? no serbenos de niente yo digo, si serbenos, si tú no lo fai, no serbenos mira comando, eh, yo antes, en, mi, en poco tiempo voy a hacer entrenamientos con peso que tú lo no puedes hacer a casa con un peso moderato que tú lo no puedes hacer Ahora. E aspettate prima o poi vanno a arrivare io sono per la giustizia tarde però arrivo ok perfetto ta ta ta ta ta ta ta. ok a iniziare con con skipping voglio fare 20 skipping in okay, questo perché in punta di piedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Poco reposo. Venga un gocho de aire. Ok, vamos a la costada rota. Mira cómo Vamos a utilizar la cosa de la espalda. Esquina, la espalda, esquina, la espalda. Así como aguanta. Cruce, cruce. Muy bien. Muy bien. Muy postura, guarda, izquierda, directa, fuerza de, de gamba, da giro, nuevamente, ah, da giro, ah, la giro, ah, ah, la giro. Uh, ah, la ah, guarda la postura mía, ok, eso, torno, torno, pa, ah, ah. importante con esta postura, guarda, guarda, forza, forza, guarda, guarda, Este el glúteo, hizo el glúteo para hacer ejercicio, gusta, ah. Último, último, último giro. A ver, la voy a escostar. Tiene, sí, apeto, avante, guarda, apeto, avante. Tiene a la izquierda, guarda. Me concentro. Uh, para eso, piegamiento y su lebracha. Vamos Vale, piegamente y las brazas, Vamos a meter mi pie de sopra. Ok, ¿cuánto y fachamos? Vamos a parar. 15. Oiga, vuestra santas me están amasando. Ok, guarda de frente, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, uh, 15! Ok, ahora puedes cuotar. Oigan, cuánto es avanzar. Lo massacrando, quanto facciamo a fare 20, 20, 20, 20 va, 1, 2, che agginocchio non superi la punta del piede, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 5 6 7 8 9 10 Uh Ah todo continuo, todo continuo. Vamos a hacer Mountain climber, Mountain climber con la con la rota. Vamos a hacer 30 mountain climber, 30 si vuelven a dudar, sudar. Cuatro la postura. Diego. Llego el diñón Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, seis, ocho, nueve, diez. Uno, tres, 4 5 6 7 8 9 10 ok uh, vamos finalizando este workout Tú marcas a los requisitos 2 3 4 vueltas me el Abdomen, el abdomen abdominal abdomen ah, pesante, esto ¿sí? está roto toque abdomen postura, vale la paz vamos en vientre esto 1 2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 ¡Ah! Por el yodo de hoy Habíamos finito Si ancora no te está inscrito, inscríbete a eso Próximamente Van a arribar los entrenamientos con peces Prepárate Porque Si son difíciles ¿Cómo serán con peces? No, Pablo, es que eso, es que eso Serán un moderato Si tú soy fuerte, va fuerte Si tú soy, estoy iniciando, va piano piano Mira, comando Todo lo que hay hoy, domani se verá de cuore, Pablo.